Todo dado ustedes se ha desatado un, un tema de un tema de corrupción un escándalo de corrupción en, eh, en Haití el tema de Haití nos toca a nosotros nos relaciona un poco a nosotros porque se trata de una situación en la cual se ha venido produciendo en la ajá Oiga eso. Oiga eso. Ahí está. En vivo. ese meme ahí, muchachos. En vivo. Eh, nos toca a nosotros porque fue en la embajada haitiana en Santo Domingo, la embajada haitiana en la República Dominicana. Se trata, ustedes recuerdan un caso de una jeepeta que iba cruzando la frontera eh, manejada por una funcionaria de la embajada haitiana sí. que luego se dijo que estaba siendo buscada por la DEA, que Supuestamente pertenecía a César el Abusador. Exactamente. Y era el mismo tipo de vichipeta, el mismo color, todo igual, pero resulta que era de la embajada haitiana. Exactamente. Bueno, eso desató una situación que luego se ha visualizado como un tema político. Resulta que el, el caso, este caso desata esa situación y ocurre que piden una investigación o abren una investigación el, el sistema de, de, de antilavado haitiano y le solicitan la presencia de los funcionarios que teóricamente estaban involucrados en el asunto al embajador acá en Santo Domingo y él se niega. Al negarse, crea eso un avispero porque en definitiva él debía de, debió, de, debió de acudir. Posteriormente se supo que en realidad el, el hecho de no acudir era porque no fue el canal adecuado. El encargado o el director, ellos no tienen, ellos tienen una, una especie de dirección que está adscrito al, al, al Ministerio de Economía, no a la Justicia como está aquí, a la Procuraduría General de la República. Y entonces quien hace la solicitud de presencia al embajador y al, al personal diplomático más bien fue un funcionario que no tenía la calidad y por eso el, el embajador no permitió que ellos fueran. Eso ha provocado una denuncia, una querella en contra del embajador por obstrucción de la justicia haitiana y también a los otros por la investigación del de tema este de la JIPET. Lo que Una de las cosas que nos toca un poquito más de cerca es el hecho de que la persona que se considera dentro de ese, de ese de ese entuerto que les cuento Es un dominicano, un haitiano nacionalizado dominicano o de padre dominicano Bueno, es alguien que tiene la doble nacionalidad Es haitiano y es dominicano al mismo tiempo, apellido Alcántara y trabaja para la embajada Parece que es hijo de padre dominicano y madre haitiana, y pero trabaja para la embajada de su país, ¿no? Entonces, esa persona se ha dicho que eh, realiza una serie de actividades eh, non santo y eso es lo que le ha provocado la querella, la denuncia en Haití. Y entonces ha provocado al mismo tiempo una querella en contra del embajador porque no permitió que fuera Haití a aclarar la situación. Y de ahí es que viene todo el asunto. Eh, ¿A qué traigo esto? Bueno, lo traigo al hecho de que una de las, uno de los problemas más serios que tiene la humanidad que creo que casi todo el mundo es el tema de la corrupción lo importante aquí, que quizá la crítica que se le hace a la República Dominicana cuando de corrupción se trata es, lo importante aquí es que la, que la corrupción se investigue, que la corrupción se persiga porque yo pienso que el hecho de cometer un acto de corrupción en una función pública, en una función privada que se da casi tanto como se da en la pública el tema de la corrupción a nivel de la empresa privada es casi igual o cuidado si un poco más que el área pública lo que pasa es que como no afecta de, una, de manera directa a los dineros del Estado no le damos la importancia que debiéramos de darlo. pero mire eh, el hecho de que un comerciante reciba de una empresa distribuidora una X cantidad de producto para que lo venda como, que lo, para que lo agregue a otro como una oferta gratis y ese comerciante lo quite, lo ponga en su estantería y lo venda como, como si fuera un producto que él compró. Eso es corrupción. Y eso, eso pasa. Ay. <risa> Yo no sabía que eso la cara pasar. de inocente que pone. Pero es un poema <risa> ¿sí? esa cara tuya. <risa> es un poema. O sea, no, porque no como, como es que una no cara que él sabe de lo que está diciendo. Claro. No, no, porque yo no. Sí, no. sí. Entonces eso también, eso también afecta, eso también afecta al al, al público, eso también afecta a todo el mundo. Entonces ¿qué, era, qué, era, qué, era, qué es lo importante aquí, qué es lo importante que debe exigir la ciudadanía que cuando hay un acto de corrupción, si, se, si es comprobable, que se persiga, que se que se lleve el proceso, que se hagan, se den los pasos que deben de darse para que haya un, una especie de cambio. Porque lo, lo, nuestro gran problema ha sido el tema de la consecuencia todo el tiempo. Nosotros no hemos, no, no hemos eh, desarrollado, digamos, una actividad febril en el tema de la consecuencia de los actos incorrectos. Y eso hace que todo el mundo haga lo que le da la gana. Rumba abierta para cocotus El primer ejemplo es que los gobiernos nombran a los funcionarios corruptos y lo dejan ahí. Lo dejan ahí. Mira, el, el, el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, dice que el 5% del PIB de nuestro país se va en corrupción. Y lo siguen dejando ahí. Entonces, Vamos ¿Eh? a la gasolinera, perdón Sócrates, sí. y es, eh, ven acá, la están contaminando, el vehículo hay que llevarlo a, a arreglarle la bomba porque le contaminan el combustible. Pero también tiene Vamos que decir, a, a Julio, que gas. si te la descuida al, al que echa el combustible, si tú, si tú dices échame mil... Te echan 900, te echan 800 y te marean ahí. los Por ejemplo, a mí me ha pasado que tú dices, échame tanto. Y cuando tú vamos adelante, yo dije, pero esta aguja no subió. Es decir, que tú vas a echar gas, te pasa lo mismo. Pero me pasó que en Baní, señores, oigan esto, en Baní a mí me pasó. Oye, he tomado en Baní, que yo me desmonto, estamos para allá en una excursión. Échame ahí 100 pesos de mango. Una funda, una cuesta estoy Estoy para allá en Baní. Pero cuando llego a mi casa, que, que, que saco los mangos, mango. no, eh, me metieron un, un paquete Al, de mangos bueno arriba y, y abajo, todito dañado, podrido. O sea, ¿cómo va a ser que la corrupción está impregnada en la sí, sangre? Voy sí, no sí, no a comprar si, plátano. Sí. Exactamente, si te con los plátanos también. Te... Sí, entonces, ahí está el régimen de consecuencia que hablaba Amado. Sí. ¿Qué vaina? es necesario, mire yo he visto eh, surtidores de bombas de gasolina, aquí hay una bomba de gasolina que tuvo que poner cámara enfocando al, al, al precio y enfocando la, la, la manguera sí. para poder controlar a sus vendedores eso es increíble sí, sí. Eh, es, es sin fuerte. embargo existen otros países donde usted puede dormir con el, la llave de su vehículo pegada de él y no pasa nada existen otros países donde usted puede coger gasolina y vendérsela y no pasa nada Existen otros países donde te puede utilizar paraguas que están disponibles para la persona, usted se lo lleva y lo hace llegar sí. y no pasa nada. No. En República Dominicana nosotros hemos querido vender la idea como que la corrupción es una condición inmanente del ser humano y no es cierto. Nosotros tenemos una sociedad que lo ha prohijado porque produce beneficio político y las generaciones uh, de este momento lo que han visto y es lo que produce esa poca credibilidad que hay en la justicia... Es como un jueguito del gato y el ratón entre el Ministerio Público y los jueces. Cuando se, cuando se trata de casos de corrupción, o el Ministerio Público instrumenta mal el expediente desde el punto de vista del juez, o el juez se vende desde el punto de vista del Ministerio Público. Lo que hay es que nunca se termina... Tú con me tiras a mí la o sea, caja, yo te tiro la caja. ¿Se, se, se acuerdan de usted, Merengue? y solo se va en, que, en el bulto de que sí. yo te acuse. Miren lo que pasó ahora con el caso de Ebré. El caso de Ebre se desaforó. El caso de Ebre. No se sabe dónde van a caer los pedazos. De mañana.